El primer ataque de pánico fue hace cuatro años. Mira, te juro que nunca había sentido esta sensación. Voy a repetir todo lo que dicen todos tus pacientes y todos tus testimonios. Nunca había sentido esta, esta sensación de muerte, de muerte. Era muerte para mí. Bien, estamos hoy con Lorena, que Lorena se ha puesto en contacto con nosotros a través del canal de YouTube para hablarnos de o para contarnos un poco su testimonio vinculado con un problema de ansiedad. Muchísimas gracias, Lorena, por, por estar aquí con, con todos nosotros, con todos los seguidores del canal. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu canal y poder un poquito compartir eh, pues el tema de la ansiedad, que es un tema que al menos en estos tiempos de pandemia se están eh, pues dando más, con, con mucho más este, eh, muchas más personas lo, lo están sintiendo, quizás algunas lo están explorando por primera vez y otros están teniendo el efecto que obviamente tiene el tema de, de estar encerrados, eh, eh, ¿no? el distanciamiento social que ha provocado que esto sea más intenso. ¿no? Te agradezco Exacto. también el, la ventana que nos das para poder eh, también darnos a conocer ¿no? y darlo a conocer, esto que es la ansiedad. Genial. Si quieres, antes de hablar de, de la ansiedad, háblame un poco de ti, de a qué te dedicas en la actualidad, dónde vives, háblame un poquito de tu vida y así la gente también te conoce un poco mejor. Bueno, eh, yo soy de Perú, soy de Lima, soy de la capital. Eh, bueno, yo estudié Ciencias Sociales eh, con la Escuela Académica Profesional de Historia, que vendría a ser historiador al final. Eh, pues soy mamá de dos hijas, una de 19 y otra de 16, eh, pronto a, a cumplir 16. Y este bueno, lo ejerzo como maestra, soy maestra de secundaria, eh, siempre lo he sido casi eh, toda mi, todo mi tiempo, eh, de estudiante incluso de la universidad y después de salir de ella de igual manera. Uh -huh. Tengo 44 años eh, y bueno, eh, me dedico a la docencia, como les cuento, y este, ese vendría a ser el resumen, ¿no? Vivo en la capital. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Uh -huh. Y si nos centramos entonces en la ansiedad, ¿dónde identificas el comienzo de tus síntomas de ansiedad? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, en el caso mío es uh, uh, algo particular porque yo eh, lo tuve desde el momento del nacimiento de mi segunda hija. En el, en el nacimiento de mi segunda hija tuve episodios muy traumáticos en el parto, que no lo voy a especificar porque, eh, bueno, diligencias normales de hospitales que no te tienden a tiempo, etcétera Que trajo consigo malestares físicos eh, que no entendía cuando salí del hospital y no lo había, eh, digamos, no lo había eh, también tenido con mi primera hija, ¿no? Mayor. Entonces esto fue, esto fue extraño, fue muy extraño, ¿no? Eh, sentía eh, nervios, ganas de llorar, etcétera. Y mucho, eh, el cuerpo se ponía muy inquieto, muy inquieto. Entonces, en mi, en mi familia nadie había sufrido de este malestar, por lo tanto nadie lo identificaba, ni yo misma, porque yo nunca lo había sufrido. Es más, eh, y creo que esto es algo que siempre lo escucho a muchas personas que hablan en tu canal, que dicen de que, por ejemplo, nunca eran de ir hospitales y, y esta era yo, ¿no? Nunca era ir a los hospitales, nunca estuve, eh, nunca yendo a emergencias, jamás. Entonces, la única vez que iba al hospital fue a dar a luz a mis dos hijas y creo que esas fueron las únicas experiencias hospitalarias que he tenido. Entonces, el tema de, la, de los nervios y todo eso después del parto me derivó a, a ir al médico, uh -huh. ¿no? Porque ya su, eran muy continuas. Entonces, eh, me derivó a ir al médico porque comenzaron las... Los consejos eh, de familiares y todo eso, ¿no? Que te decían, bueno, puedes tener esto y que puedes tener el otro. Y las primas que decían que tenías hiper, eh, el tiroidismo, hipertiroidismo, porque yo había subido mucho de peso. Entonces, todas esas cosas te llevan a buscar un médico. Entonces, fui a un endocrinólogo, justamente para que me hiciera el tema del tiroidismo. Entonces la doctora me sacó todas las, todas, todas, todas las análisis que tenía y al final me dice, señora, ¿sabe qué? Usted no tiene nada, me dijo. Eh, lo único que usted tiene es una depresión postparto, me dijo. Entonces yo le dije, pero sí, entonces esto va a pasar, es todo un tema, ¿no? Que de evaluación hormonal y que esto va a normalizarse y que usted va a estar normal. Ok, yo dije, bien. Pero, doctora, dime algo porque la verdad que paro como hámster ¿no? en mi en jaula y, y de verdad no podía parar, era una cosa horrible. Y más no podía ver a mi hija, eh, se me oscurecía el tema también en la visión y um, no estaba normal. Entonces este, este tema eh, llevó a que ella me dé un medicamento que se llamaba el Alprazolam. ¿Okay? Me dio el Alprazolam y para mí eso fue... Eh, la solución para mi problema, porque controlaba muy bien los síntomas, ¿no? los controlaba muy bien, se controlaban muy bien solo. ¿no? Uh -huh. Y te juro que desde ahí, eh, parto desde ahí por si acaso se quiera tomar alguna relación con respecto al ataque de pánico o a la ansiedad. Pero desde ahí mi vida no fue normal. Ya a partir de ahí, y si bien es cierto, yo me traté con un psicólogo que me ayudó mucho, para salir del tema de la depresión postparto, que sí me llegó a sacar, me llegó a sacar de la depresión postparto, y salí de nuevo, hice mi vida, entre comillas, normal, porque mi vida cambió, mi vida cambió totalmente. Era eh, no tumultos de gente, eh, había momentos que yo estaba en restaurantes y me ponía súper nervioso y tenía que salir. Hubo infinidad de veces que yo dejaba o dejábamos toda la familia la comida en el restaurante recién servido y sin razón alguna nos íbamos pagando la comida incluso. Y eso de verdad cuando lo recuerdo digo, ¿por qué no le hice caso en ese momento? Porque eran cosas muy pequeñas, ¿no? Y bueno, de, al final, eh, con el transcurrir del tiempo, eh, estas, estos síntomas fueron variando y fueron desapareciendo, fueron desapareciendo entre comillas, uh -huh. no, no volviéndose algo muy dependiente de mí ni yo de él, ¿no? o sea, era como que cosas que yo sentía, pero sabía que era mi depresión posparto y se acabó. ¿me vale, hay, Entonces, hay cuando, cuando hablas de depresión posparto... ¿Tenías además sintomatología de tristeza o falta de ganas de hacer cosas o falta de placer o de disfrutar de las cosas también? No mucho, te juro que no, eso no, sino eran nervios, o sea, nervios, te ponías súper este, nerviosa, súper. Lo que siento ahora, ¿no? Lo que se siente ahora con la ansiedad, ¿no? Una vez se levanta y dice, ¿por qué te sientes así? O sea, ¿por qué te sientes así si te llevan todo normal? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿por qué te sientes nerviosa? ¿Qué cosa? Qué, ¿Qué pasa, no? Entonces, yo me sentía así en ese tiempo, pero como te digo, eran cosas no muy, eh, como que, como que muy meditadas, ¿me entiendes? Entonces, eso te permitía a mí, a mí me permitió viajar muchas veces en ómnibus, cerrados, claro. Eran mira, cosas bien específicas, ¿no? O sea, yo viajaba en ómnibus, ¿sabes? Que en Perú se puede viajar por avión o se puede viajar por ómnibus, ¿no? También en España seguro, pero bueno, para mí era genial viajar en un omnibus porque yo soy historiadora, me gustó mucho el, el tema de ir eh, ¿no? viendo y todo lugar. Pero eran bien, mis viajes eran bien específicos. Yo viajaba en ómnibus, pero en el panorámico, o sea, arriba, eh, con personas sola y atrás, que estimate en todo el mundo, pero yo adelante estoy cómoda. O sea, ese era mi proyecto de viaje, ¿no? Y lo hice así muchos años. O sea, muchos años viajé de esa manera. Eh, ¿Y para qué? O sea, viajaba. Viajaba 12 horas en ómnibus, 15 horas en ómnibus cerrados. Entonces, eh, yo me doy cuenta de que esto, claro, claro, que tengo que mencionar que yo siempre llevaba el arpresolán, ¿no? O sea, antes de subir al carro, tomaba el arpresolán. Llegaba, tomaba el arpresolán, ¿me entiendes? Pero hubo un tiempo, pero hubo un tiempo en que la pastilla también desapareció en mi vida. O sea, llegó un momento en que la pastilla también pasó a un segundo plano. Era como si me sentía mal, lo tomaba y si, no me, si me sentía bien, lo obviaba. Pero siempre lo llevaba conmigo. ¿Me entiendes? O sea, era como el mamuleto. ¿No? Uh -huh. Era como un amuleto, y creo que lo he escuchado también dentro de tus sí. eh, testimonios, que lo dicen muchas veces. Sí, sí es como, sí. Un, como un método de protección, no lo voy a tomar, pero lo llevo por si acaso, y si no lo llevo me sube la ansiedad. ¿no? Y es horrible, porque cuando tú llegas a depender de esa pastilla, y seguro que todos los que ¿Sí? me van a escuchar eh, o me escuchan eh, seguro que lo van a entender, porque el tema de que si tú no lo llevas, te va a dar ataque de ansiedad, eso es tremendo, ¿eh? porque eh, cuando te olvidas, hasta te puedes regresar. O sea, te regresas del sitio donde estás, ¿no? Uh -huh. Te regresas y este y tienes que regresar a buscarlo, ¿no? ¿me entiendes? O sea, no, o sea, es como si, como si te olvidaras, no sé, tu lápiz labial o, o, o el asunto más importante de tu vida y te regresas. Te puedes regresar hasta de la avenida. Y, y del lugar donde ya tienes el domingo parado para tomar y dices, no, me olvidé, no, regreso. Entonces, este, en ese tiempo era así, pero casi siempre lo tenía en, en cartelado. Siempre lo tenía, ¿no? Pero no lo tomaba. Bueno, pasaron, pasó mucho tiempo. Mira, mi hija cumplió 10 años, más o menos, 10 años de, de lo que pasó. Entonces yo había subido muchísimo de peso, tenía como 83 kilos de peso, bastante, para un metro 55 era mucho. Uh -huh. Entonces decidí ejercitarme, decidí hacer un cambio de vida, alimentación, todo eso. Y bueno, yo siempre era la de hacer ejercicios, siempre, toda mi vida. es, Claro, no tengo el cuerpo fines, pero a mí me gustaba mucho hacer ejercicios, siempre. ¿No? Entonces para mí el mejor método para bajar el peso era hacer ejercicios. Comer sano era muy duro, pero lo hice, lo hice, bajé hasta 65 kilos, ¿no? O sea, bajé un montón, pero con nutricionista, no lo hice sola, ¿no? Con uh -huh. nutricionista y todo eso. Llegué a bajar, me sentía muy bien. Comencé a hacer ejercicios, comencé a ejercitarme, corría, todo eso. <coughs> Hacía todo ejercicio, todo tipo de ejercicios. Bueno, la cosa es que en ese tiempo, que es cómico, un poco sarcástico, ¿no? El tema de que siempre te dicen, por ejemplo, unos consejos. Para que tú estés bien mentalmente, haz ejercicios, comes sano, haz todo eso. Uh -huh. imagínate, imagínate que en ese lapso de mi vida vino el primer ataque de pánico, ¿no? Claro que hay que hacer también acotación a lo siguiente. Si bien es cierto, eso es muy sano y es bueno para la, la parte de la ansiedad, yo tomaba un tipo de sustancia para poder resistir a los ejercicios. Y esos tipos de sustancias tienen cafeína, taurina y tienen todos esos elementos que sirven justamente para el metabolismo, para la resistencia y para acelerar el cuerpo. Y bueno, pues eso a nosotros es como si nos dieran pues a los niños que son imperativos dulces. Entonces, obviamente yo lo estuve tomando durante todo mi tiempo de preparación física y eso hizo que estimulara, creo yo, aparte de los problemas que... Todo el mundo lo tiene, pero para nosotros son el triple, el cuádruple, el quintuple de problemas. Entonces, uh -huh. este ocasionó el primer ataque de pánico. El primer uh -huh. ataque de pánico fue hace cuatro años. Me acuerdo clarito, regresé de hacer ejercicios. Yo vivía con una amiga que me ayudaba en la casa. Y entonces, y tenía otra amiga que vivía al frente. Entonces, mis amigas sabían de que yo tomaba esas medicinas. Pero como te digo, que en ese tiempo el aeropuerto pasó a ser Realmente una herramienta no muy eh, principal en mi vida diaria, así que yo había momentos que no tenía ni una pastilla también y normal, podía ser mi vida normal, pero ese día no tenía ninguna pastilla en casa, pero mi amiga, las dos sabían que tomaba esa pastilla y tenía una farmacia que me la vendía clandestinamente porque como tú sabes, eso es medicado y es con receta.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 Era llegar, eh, desayunar, ya me sentía media rara, ya venía sintiendo algunos síntomas, pero lo tomaba como preocupación, como que estrés. Y llegué a mi cuarto, me quise cambiar de ropa, ya, y, y estaba preparando mi ropa para ducharme, para lo que había hecho ejercicios, ¿no? había ido muy temprano a las 8 de la mañana a hacer ejercicios, y regresé, iba a tom tomé mi desayuno, me, me inquieta, regresé a mi cuarto, me iba a cambiar, y comencé a sentir todo. Fue un impacto fuerte para mí misma. Obviamente yo lo primero que dije fue Janet, o sea, mi amiga, ¿no? Janet, me está dando esto, cómprame las pastillas cómprame la pastilla. Entonces, pero no, pero no me dejes, pero no me dejes, pero qué pero por ¿cómo voy a comprar? Me... Entonces, Goldie, llamaron a la vecina, mi vecina que vivía al frente, ¿no? Que ven, que, que Lorena se siente mal. Pero yo no me sentía mal de nervios. Era un ataque cardíaco. Era un ataque cardíaco, era, era tal cual, era desvanecimiento sin desmayarme, obviamente era un, desvanecimiento, un, un desmayo de novela, ¿no? Eso es que te desmayas y no te desmayas. O sea, estás desmayada pero estás consciente. Eh, en la, el, la presión en el pecho, horrible, horrible, o sea, era algo... Me descontrolé totalmente, no, comencé a gritar, ayúdenme, ayúdenme, me siento mal, la miré a mi amiga, me acuerdo que la agarré tan fuerte, creo que no o sé, sea, hasta la masaqué a una de ellas, otra se fue a comprar el represolán y la masaqué y la miré y le dije, cuida a mis hijas, por favor, cuida a mis hijas, que me muero, que hoy día me muero, que ya no regreso más. Mi amiga se quedó mirándome, ya Lorena, no te preocupes, yo te voy a cuidar a ti, hija, ¿verdad? Entonces fue un drama, salí afuera, comencé a gritar, ayúdeme, ayúdeme. Yo sentía que ellas no me podían ayudar y es horrible sentirlo ahorita esto porque sientes el momento que viviste en ese momento. Y, y yo a veces okay. cuando tus pacientes dan el testimonio, yo digo, ¿Cómo, sabrán, ¿cómo se sentirán en este momento tus pacientes al momento de decir esto? Pero como tú también dices, es bueno recordarlo porque es lo que sientes, el máximo que has sentido y eso te ayuda y te reconforta a decir que esto es solamente algo de aquí. no Entonces, en ese momento, que sentimos así fuertísimo esto, mis amigas me llevaron a un, a un local de medicina, a, a una posta médica, aquí le llaman así. Muy pequeñita, cerca a mi casa, era lo más pronto, porque había otra, pero más lejos. Lo más pronto pues, que, que encontramos fue una posta y, y, y en ese sitio dijeron, no, no, no podemos atender, estamos de refrigerio. Sí. Ah, sí, yo estaba, te juro, yo estaba con pijama porque o sea, yo me había cambiado. Y, y no me importó, o sea, ya que glamour y no sé cuánto, yo me fui así no llévenme a otro sitio que me muero y seguí y seguí. Entonces, mis amigos, taxi, vamos a otro lado y nos fuimos a otro lado. Llegué así mal, supuestamente. Cuando llegué al centro de salud, que sí me van a atender, se me pasó todo. Llegó la calma, ¿no? Entonces, las chicas, pero yo todavía seguía, ¿no? O sea, o sea, Definitivamente no era el grado con el que pues salí de mi casa, pero sí tenía los síntomas todavía. O Entonces, sea, me midieron la presión, me midieron todo, y me dijeron, pues, este, señora, eh, usted no tiene nada, pero va a pasar de todas maneras a consulta, ¿ya? Entonces el doctor me revisó, mire, el, el doctor me... O sea, el doctor... De verdad que cuando yo lo vi al doctor, que ahora recuerdo, el doctor me miró como diciendo, viene con un ataque pánico, ¿no? Te, te juro, porque solamente las preguntas que me hacía era, ¿ha tenido preocupaciones? ¿Ha tenido, ¿Tiene familia con eh, este tipo de enfermedad? Acá, acá, acá, acá. Y yo, sí, este, mi, mam mi abuela tenía Alzheimer eh, y algunas cosas que sabía de mi familia. Y me dijo, bueno, me revisó. ¿Qué sientes? Me dijo, tengo esto, esto, esto, esto. Ok, este. bueno, señora, le voy a decir algo. Usted tiene un trastorno de ansiedad, me dijo así. Usted tiene un ataque de pánico. Eso es lo que tiene. Tiene que visitar a su, a su psicólogo, porque yo ya iba con psicólogo. ¿Te acuerdas que te conté? Sí. Entonces, me, entonces me dijo, tiene que ir a su psicólogo, pero definitivamente usted tiene que pasar por psiquiatría, porque usted tiene ya un problema de ansiedad. Usted ha sufrido un ataque de pánico. Entonces yo de verdad cuando el doctor me dijo eso, dije, está loco? No, ¿estás loco? No, yo no, yo tengo que ir a la psiquiatría, o sea, yo no estoy loca, ¿verdad? Yo solamente tenía la depresión postparta, pero yo no estoy loca, dije así. Entonces ya bueno, ese mismo día llamé a mi psicólogo y dije, seguro que tengo que ir con el psicólogo para que me escuche mis problemas y seguro que me va a decir, respira, respira y lee esto y ya, se me pasa. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Cuando llegué al psicólogo, obviamente que es un psicólogo de cabecera que conozco muchísimo, y él me conoce mucho a mí también, eh, me dijo al final de todo lo que le dije, me dijo, Lorena, tienes que ir al psiquiatra. Me dijo así. Uy, ahí empecé un llanto, ¿no? No, no, que yo no puedo ir al psiquiatra, ¿cómo me vas a mandar al psiquiatra? Ese como si me dijeras que estoy trastornada, estoy loca, estoy, que no, no tengo, no soy dueña de mis facultades, no. Entonces me dijo, no, no es así. Lo que pasa es que ahora, todo se ha vuelto biológico, o sea, ya químico. Me dijo, ya esto ha, ha pasado, hacer algo químico, entonces tienes que tener un poco de medicamentos para que baje ese tipo ¿no? de sensaciones que tienes y todo eso. Me lo explicó bien. Entonces, bueno, pues, Cabibaja baja, fui a buscar un psiquiatra, me tocó una psiquiatra muy buena, me dio unas pastillas, eh, que eran muy caras aquí en Perú, muy caras bastante caras y de repente eso también sirva para otros de tus pacientes no porque las pastillas no son baratas psiquiátricamente hablando no pero hay que comprarlas hay que hacer el esfuerzo por por mejorar no pero por un tiempo porque casi me lo dieron por ocho meses nada más no por ocho meses las tomé mira Fernando de ahí pasé una situación muy penosa que no te lo voy a contar porque eso no va si no vamos estamos hablando de la ansiedad Do, sufrí una, una situación muy penosa, que te, te juro que en dos años y medio no sentí completamente ningún tipo de síntomas de ansiedad. En dos años y medio. No sentí. ya Claro, hubieron muchos cambios en mi vida, pero no lo sentí. ¿Cuándo lo vengo a sentir? Hace un año y medio. Hace un año y medio del 2020, ¿no? para atrás, estaba en el ómnibus nuevamente con mis hijas nos íbamos a pasear, eh, fue un 14 de febrero porque yo siempre salgo con ellas, ellas son mis ellos son mis enamorados aquí en Perú. Sí, sí, claro. Entonces, este comparto, comparto siempre con ellas ese día. Ese día es de nosotras, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Hasta que tengan enamorado, seguro, y después ya me dejarán ¿no? por ahí Les importará un bledo así, desde el 14 de febrero tengo que pasarla con mi papá Pero bueno, por ahora están obligadas a pasarme. No, mentira, ¿no? Entonces, ese día, yo bien valiente para eso. Aquí hay un tema del metropolitano que seguro que la gente que, que conoce Perú lo sabe, ¿no? Son, son unos carros que no paran, que se van de frente. Y yo la verdad tomaba esos carros antes de salir con mis hijas. O sea, normal. Me iba a conferencias lejos porque yo vivo en, en el cono norte, o sea, vivo en la parte de la periferia de la capital, en, en Comas. Entonces, en este lugar es lejos, las, los lugares céntricos. Entonces, uno para ir más rápido, porque puedes tomar cualquier tipo de óvnibus, pero para ir más rápido tomas eso y llegas rapidísimo, ¿no? O sea, lo que te demoras dos horas en llegar, lo haces en media hora. Entonces, ¿te imaginas, no? Entonces ya, pues yo lo hacía constantemente, normal, pero el día que salgo con mis hijas, venía con problemas, sí, económicos fuertes, y, pero no sentía nada, entonces ese día justo recibo una llamada de una persona justamente que tenía el problema económico y... Explosiona mi, eh, o sea, se da nuevamente el ataque de pánico. Uh -huh. Fue horrible, Fernando, o sea, fue horrible. Era, era un, un llenísimo de gente. Mis hijas, que nunca me habían visto con ataque de pánico, porque primero lo, lo viví sola con mis, con mis amigas, porque ellas estaban en la escuela, y esto nunca lo habían visto. Yo me quise controlar, pero no pude hacerlo, no tenía el alprazolam porque yo ya lo había dejado, porque no, no tenía nada. O sea, durante estos dos años y medio no me pasaba nada, así que nunca tuve el alfrazolam en mi cartera, ni nada, no tenía completamente nada. Así que lo único que hice en ese momento fue descontrolarme de nuevo, la falta de oxígeno, el mareo. El, el desmayo no desmayo porque es verdad, es el desmayo no desmayo, porque tú te sientes desvanecer pero a la vez no te estás desvaneciendo, o sea, no hay ese tipo de acción Es interesante Entonces, que comentes el, el esto tema... porque, porque mucha gente dice uh -huh. y me desmayé y cuando yo les pregunto, ¿pero te desmayaste realmente? Porque el, las, el ascenso de la ansiedad produce un efecto contrario al desmayo, es decir produce aumento de la presión sanguínea entonces a mí me, me llama la atención cuando la gente me dice que por ansiedad se desmaya porque es contrario a lo, a lo que debe suceder ¿no? y luego me dicen lo que tú me has dicho no no no es desmayo no es desmayo es una sensación de desmayo pero que no llega a ser desmayo es así no claro es lo que es lo que te digo o sea es un desmayo que de verdad no yo creo que mira ve yo creo que que depende de, de, de la persona no porque si bien es cierto es para para, para para la persona normal es un desmayo pero para mí creo que era un desmayo consciente porque era un desmayo, por eso te digo que es un desmayo de novela no que tú te desmayas actuando, pero tú estás hablando, entonces no te puedes desmayar si sigues respirando o si sigues hablando, si sigues siendo consciente, ¿no? O sea, me desmayo, me desmayo, me estoy muriendo y, y la gente, y tú ves a la gente y tú ves todo. El desmayo me imagino que nunca lo he tenido, ¿verdad? Es algo que realmente te deja totalmente inconsciente y que no ves la realidad en ese momento. Hasta pierdes el sentido de lo que hiciste. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿No? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Sin embargo, yo nunca he perdido la conciencia de nada de lo que me ha pasado a mi alrededor. Es más, ese día salí eh, pararon de emergencia porque hay timbre de emergencia. Mira, yo ese día descubrí que en el metropolitano de mi país, que pensé que era recontra super antiguo, este, era súper moderno porque había hasta timbre de emergencia, eh, había un centro de salud, y, y perdón a todos los peruanos que de repente me están viendo, diciendo, es que tiene esta sonsa, qué cosa cree, que, que vivimos donde No es que es eso, sino que yo nunca lo había vivido dentro de un metropolitano, una clase de emergencia, y que al contrario, me siento orgullosa de que, ...haya un tipo de atención rápida en el metropolitano y que quizás todos los que me están viendo que son peruanos sepan de que sí, en el metropolitano de nuestro país, en, en el centro de Lima, hay un sitio de emergencia, al toque corren las ambulancias, a mí me lo hicieron así rapidísimo, me sacaron eh, del, del tren, del tren del, del metropolitano me sacaron eh, la gente me ayudó mucho fue muy solidaria o sea ayúdenla está mal pero todos no entendían o sea qué le pasa todo qué cosas habrán pensado no en ese momento ellos es, es epilepsia o qué cosa no o, o no sé no entonces mis hijas y, pero yo mira por esto digo que mi, que mi desmayo era mi desmayo razonable porque yo estaba mis hijas mis hijas o sea yo no las quería dejar eh, obviamente son adolescentes pero yo pensaba en ellas o sea Claudia, Diana, acá estamos, mamá, ¿qué estamos? Me decían ellos, ¿no? Pero yo estaba mal, o sea, estaba mal pero estaba ubicando en mis hijas, ¿no? Entonces, eso era lo raro, ¿me entiendes? Eso era lo raro. Y me llevaron al toque en una ambulancia, total, ahí está nuestro 14 de febrero, ¿no? Me llevaron en una ambulancia hasta un centro hospitalia, hospitalario dentro del Metropolitano, que está justo en lo que vendría a ser la parte del centro cívico, que seguro que muchos eh, saben, me van a entender esa parte, abajo del Hotel Sheraton, ahí está el centro hospitalario, me hicieron la, las preguntas del caso, y lo único que me hicieron fue darme la alpresolán, <ríe> lo único, nada más, el alpresolán y cálmese señora, ahí ya le va a pasar. Y, y bueno, eh, pasó eso, y sin mentirles a todos, después eh, me fui a seguir paseando con mis hijas. Me levanté, eh, me pasó todo, y dentro de mí dije, eh, no les voy a malorar el día, me voy. Sigo mi camino a la playa, que era el lugar donde nosotros queríamos ir, y nos fuimos. Y, y pasó todo, ¿no? Pasó todo. O sea, eh, regresé a mi casa con muchas preguntas de parte de mis hijas, asustadas, seguro, porque ellas... Una cosa es yo, otra cosa es ellas. Era la primera vez que me veían así. Y, pero también entendía eh, que ellas tenían que compartir algo que no podía ocultarlo. Esto era parte de mí y de un problema que estaba atravesando. A partir de ahí, mi vida ya no fue lo mismo, ya no. Ya fueron más constantes los ataques de pánico. Eh, lo curioso era que cuando enseño, también me lo da, pero como la mente sigue trabajando, señores, acuérdense eso, como la mente sigue trabajando, es difícil que las partes negativas o los ataques de pánico sigan funcionando. Porque la mente solamente puede tener un solo pensamiento en, en sí, y no puede tener dos ni tres. Entonces, como yo estoy gritando y me pongo nerviosa, muchas veces he volteado dentro de mis clases y he respirado y he seguido, y que sí, que San Martín, y que no sé cuánto, y que por acá, y que por allá. Y entonces se ha pasado, pero después, claro, me quedo con la tembladera, ¿no? O sea, te quedas así como la tembladera. Eh, Creo que nunca he salido de mi aula con un ataque de pánico, que lo he tenido, lo he pasado miles de veces. Miles de veces. Uh -huh. Pero he respirado, he, he sido más consciente, porque eso también fue lo que me enseñó mi psicólogo, a, a trabajar mucho la respiración. Eh, dejé de tomar las pastillas que me dio la psiquiatra, soy sincera. No las, no las llegué a tomar todas, porque eran muy caras. Y seguí con el brazo lam. Pero el alpresolam tiene algo que a mí no me beneficia. Es más, yo soy profesora y no me beneficia mucho eso. ¿Por qué les digo esto? Porque el alpresolam afecta mucho la memoria eh, y también el habla, ¿no? A veces te trabas en las palabras, no los puedes pronunciar, tiene daños colaterales muy, muy fuertes. Entonces, había momentos o semanas que yo andaba muy tensa o muy, muy, muy... Eh, oh con muchos ataques pánicos seguidos y tenía que tomarla la mitad de la mañana, la mitad de la tarde, la mitad de la noche y eso, claro, me sentía súper tranquila, ¿no? Pero después cuando yo dictaba yo me daba cuenta o me olvidaba las cosas y te daba de... Y bueno, pues entonces, y me quedaba entonces como media hora y se pasaba mi clase y no recordaba el entonces, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que esto era contrario y buscaba los daños colaterales y era eso. Entonces lo trataba de bajar y de tratar de mantenerlo yo sola, ¿no? Eh, mira, he hecho deporte después, pero ya no ha sido el mismo deporte en el, el, la misma actitud mía de antes. Ahora sí puedes decirme tú de que esto me afectó a mis cosas, a mis actividades normales. Ya no tengo la misma actividad normal, me da mucho miedo hacer ejercicio, siento que me canso mucho, siento Bien. que el, el corazón se me va a parar, eh, eh, siento que ya no sirvo ni para correr porque estoy corriendo y me mareo. Eh, me da miedo salir, sí, a sitios nuevos, a sitios con amigas que conozco normal, porque sé que tengo confianza y puedo decirles, me estoy sintiendo mal, este, me, así que me da mi chiripioica. Siempre digo eso. Sí, y este, sí, sí. aunque ellas, aunque, perdón, se movió la, la, la eh, aunque ellas nunca me han visto con un ataque de pánico. Esas son amigas nuevas, nunca me han visto. Pero se los he comentado, ¿no? Porque, mm. para que no se asusten, simplemente para que perdón. me ayuden. Uh -huh. ayude. Dices que tu que el deporte ha cambiado. Eh, en los pacientes que he tenido, la mayor parte de ellos se ha producido una hipervigilancia de su corazón y del, de la dificultad para respirar. Y muchos de ellos dejan de hacer deporte o dejan de subir por escaleras, por ejemplo, porque esa sensación de que el corazón vaya un poco más rápido por el deporte o por subir esas escaleras, que es una sensación normal cuando, cuando necesitas más oxígeno en, en la sangre, ¿no? Dicen que tienen miedo de esa sensación o de la sensación de falta de aire o de ahogo, ¿no? Eh, en tu caso, el hecho de que hayas dejado de hacer deporte o hayas cambiado para otro deporte también tiene que ver con ese miedo a las sensaciones de tu corazón o de la falta de aire. Claro, eh, al comienzo no lo, no lo vinculaba mucho a eso. Yo pienso que al comienzo, cuando empecé a hacer ejercicios nuevamente, era un tema de que ya estoy más de edad, ya no tengo la misma capacidad... Pero en el encierro que ha habido ahora último, he tenido muchos problemas con mi corazón. Y comencé a tener muchas presiones de pecho, palpitaciones muy fuertes. Entonces, este, hasta llegué a pensar que podía tener un problema cardíaco. Entonces, en ese en ese momento cuando hacía ejercicios, incluso yo lo hacía con personal trainer para que pueda bajar más, más fácil. Y, y, y aparte, es como para no estar sola, lo admito. Claro. y sentirme acompañada en el gimnasio y recurrir a alguien por si me pasa algo entonces gastaba más dinero y este bueno tenía una persona que me guiaba para hacer ejercicios entonces um, y eh, no lo tomaba mucho así lo tomaba como que ya no tenía el mismo el mismo físico y también recordaba que antes yo tomaba cosas para mantener aumentar mi mi resistencia, entonces decía, si ahora ya no lo tengo y ahora lo estoy trabajando solamente con mi cuerpo y con mi resistencia propia, entonces ya no doy, no jalo, como decimos acá, y entonces decía eso, pero ahora que tú lo comentas, es cierto, es cierto, las palpitaciones que yo sentía en ese entonces cuando de ejercicios o cuando corría, ¿no? O sea, la verdad, esto de la ansiedad puedo decirlo con seguridad. Que nos da hipocondrías, o nos volvemos hipocondriacos, creemos que todo tenemos, tenemos todas las enfermedades del mundo, no hay ninguna persona que tenga menos enfermedades que los que sufrimos de ansiedad. Eh, estamos totalmente vigilantes a lo negativo, ni siquiera a lo positivo. Estamos que ya me duele esto, me duele el otro, eh, mi ojo está que palpita, mi ojo se hincha, o sea, este mi nariz, qué raro, este no respiro bien. Eh, y ahora con esto de la pandemia seguro que me habré enfermado del coronavirus, no sé, 10.000 veces y me he curado sola igual también. Entonces seguro que todas estas cosas que, que uno siente es por la parte de la ansiedad, ¿no? Es, es la ansiedad, ¿no? Los síntomas comunes que yo he sentido a un comienzo es la sudoración de las manos y de los pies se te hacen totalmente agua, ahora ya no lo siento, mira, ahora estoy con un nuevo síntoma, de repente lo descubro o de repente por ahí alguien lo dice y lo tiene frío. Tengo mucho frío. En Perú está siendo frío, estábamos en 18 grados, pero no un frío como el que ustedes lo viven, por ejemplo, o aquí en Puno mismo, en Puno, en la sierra de nuestro país, lo viven, pero me muero de frío y antes yo no era así. O sea, yo en invierno y en verano podía andar con una chopita leve y ya, se acabó. Pero ahora no, ahora me muero de frío y creo que al comienzo me asusté. Sufrí un ataque de pánico por ese frío, imagínate. Uh -huh. y, y no me pasaba el frío y me asusté y me dio un ataque de pánico. Y después comprendí que es un síntoma. ¿Por qué? Porque me daba y luego me pasaba. Y uno no puede sentir el frío fuerte y después no tenerlo. O tener días con frío y tener días normales de temperatura. Claro. Y supongo que también la distracción afectaba al frío. Puede ser, porque por lo menos nosotros lo hemos visto mucho en la consulta, que la, los pacientes nos dicen, es que tengo miedo a que este estos golpes o estas palpitaciones de mi corazón sean un ataque al corazón. Y yo luego le, le digo, pero cuando tú te distraes, por ejemplo, porque te llaman por teléfono o porque tienes que hacer algo, las palpitaciones continúan en la misma intensidad todo el rato y la gente me dice, no, no, no, cuando me distraigo, esas sensaciones desaparecen. Entonces yo le pero... digo, ¿qué, ¿qué sentido tiene que si fuese un ataque al corazón real, lo que, lo que te está sucediendo, que desaparezca con la distracción? Porque los ataques al corazón no desaparecen con la distracción. No, no sé uh -huh. si ese frío que tú comentas quizás se veía afectado también por la distracción. Claro que sí, por eso también te comento esto, ¿no? O sea, de ahí yo me empecé a evaluar mi, yo misma y decir, oye, no puedes sentir frío en la mañana y en la noche estar bien, cuando ya no, cuando ya estás relajada, ya vas a dormir, y ya sabes que se te acaba el día, y ya no tienes que pasar por todos los síntomas, no ya vas a dormir, por lo tanto tu mente ya no va a pensar en nada, entonces se te pasa el frío. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A la hora de dormir todos nos sentimos, ¡yeah! ¡Por fin! El día se acabó. Ya no voy a sentir nada, voy a dormir. Así que, eh, qué chévere. Pero hay otras también personas que lo llevan también al insomnio. El insomnio también es pésimo. ¿No? Sí. Es, creo que es peor que, que lo que uno pasa en el día, ¿no? El insomnio es algo que, que también lo he pasado, uh -huh. pero que tengo mis mis, mis, mis técnicas, ¿no? Como por escucharte a ti, como escuchar, <ríe> como escuchar música, por ejemplo, este, relajante. A mí me gustan mucho las olas, ¿no? El, uh -huh. el sonido del mar, ¿no? A otros de repente les gusta la lluvia o, o la caída de, no sé, de los pajarillos y todo eso. Uh -huh. Y eso es muy relajante, es, es, es, Pensar en eso y situarte ahí, y bueno, ¿no? Eh, bueno, Fernando, yo, yo de repente ahora eh, soy muy amena al contar todo lo que me pasa en el tema de la ansiedad. Y es por qué? porque yo he entrado en una etapa de reconocerme a mí misma, he entrado en una etapa de, de aceptar que tengo este trastorno de ansiedad, pero que definitivamente estoy decidida ...a que desaparezca de mi vida, a combatirlo, a ser consciente de que esto no siempre se va a quedar en mí. Seguro voy a tener algunas secuelas o algunos, algunos síntomas, pero que tengo que ser consciente de que todo esto es un tema psicológico. Todo esto es un, un tema también de muchas cosas que tenemos guardadas dentro de nosotros y que necesitamos sacarlo, necesitamos encontrarlo y para eso las terapias psicológicas son buenas en el sentido que puede ser cognitiva, puede ser sexual, puede ser lo que tú quieras, a lo que ti sí se te acomode. Obviamente vas a querer que sea rápido la cura porque somos ansiosos y queremos que no. ya, ya, ya, ya. O sea, queremos ser psicólogo y que el psicólogo nos diga, bueno, anda a tu casa, haz esto y te curas, ¿no? Pero esto no es así. Es como el ejercicio, ¿no? Es como cuando tú entras a, a un tema de de hacer ejercicios para bajar de peso. O sea, sí. ya la gente va un día y se mira al espejo y dice oh, God, ya ya, este, ya bajé, ya estoy menos eh, rolluda o menos ya, ¿no? Y mentira, esto tiene todo un proceso de alimentación, de, de variación de ejercicios, sí. de resistencia, para llegar a tu peso que quieres, ¿no? Me, me gusta Entonces, mucho esto porque es algo que vemos con muchísima frecuencia en consulta los pacientes, <coughs> los pacientes que nos dicen bueno, pero esto yo dentro de dos semanas, tres semanas, voy a estar bien, y es cierto que los ataques de pánico son un aprendizaje y generan una necesidad de un cambio de hábitos, de un cambio de manera de pensar y requiere de un entrenamiento y de unas experiencias, ¿no? que es un poco lo que, <coughs> lo que comentamos en las consultas, a través de las tareas que les pedimos que hagan. <coughs> Y ese cambio de un día para otro es, es muy difícil de ver. Necesitamos, al igual que los gimnasios, pues un entrenamiento y una constancia por parte de los pacientes. Es que eso pasa. Lo que pasa es que la mente es muy poderosa y ha entrado eh, a formar eh, como, eh, un control en ti, en tu cuerpo, en lo que sientes. La, la mente... Eh, es algo genial a mí, me, a mí me gusta mucho la psicología y es más lo enseño en un centro preuniversitario y es loco enseñar un poco la memoria y los sentidos y las sensaciones cuando tú sabes que tienes eso totalmente descontrolado pero que igual lo enseñas no entonces, este, um, entonces eso me ayuda mucho a mí me, ayuda, me ha ayudado mucho a mí a enfrentar claro, eh, eh, hay algo que también quiero decirle a, a, tu, a la gente que te, te ve es que uno a veces sufre de esta enfermedad porque uno se hace la fuerte. Uno, casi siempre, todas las personas que sufrimos de ese tipo de ansiedad, la característica sí. es que la fuerza está en nosotros. Siempre hemos sido de carácter fuertes, de gente que ha resistido muchas dolencias, o muchas situaciones difíciles, sí. que nadie te ha tumbado. Y es más, si tú le cuentas a alguien y te dice, no, ¿tú? ¿Cómo vas a sufrir tú de eso? Tú eres muy alegre, tú eres esto, tú eres el otro. Entonces tú dices, y lo sufro. O sea, ¿y es por qué? Porque nosotros hemos tapado muchas de nuestras dolencias con situaciones eh, o sea, distintas a esas y hemos escondido muchas situaciones de dolor uh -huh. y eso es lo uh -huh. que sale y se convierte en, de repente una, en un tema de, de ansiedad que se puede salir, yo creo que depende mucho de nosotros. Eh, hay una cosa que quería, Fernando. Yo, cuando veía tu programa, tu programa o tu canal, en sí. este caso, y vi una, uno tuyo que me acuerdo, que tú dices que hay que buscar, hay que buscar el, el tema de la ansiedad en, en, en climas, en la cima, ¿no? Para de ahí permitir que el pico baje, ¿no? Yo lo escuché en otro terapista, en otro canal, lo, lo escuché. Uh -huh. Ya, sí. entonces, eh, y cuando lo escuché, le comenté súper amarga. Eso fue como hace como cinco meses, me acuerdo. Súper amarga, le comenté, le dije, ¿Cómo te atreves a decir que busquemos los síntomas? si tú, ¿acaso tú sí. no lo has sentido? O sea, tú estás loco. Si yo busco los síntomas, me muero. O sea, me muero. Es solamente pensarlo sí. nada más, este, me pongo nerviosa. Imagínate regresar, no seas mal no le digas eso a tu gente, y le dije así y es súper amargo, me dijo, bueno si eres cobarde no lo hagas, si eres valiente oh. hazlo, así me dijo y yo me quedé así súper enojada y cuando te escuché a ti decirlo dije <ríe> y dije, tienen razón los dos o sea, y les digo a todos ustedes, mirándolo en los ojos háganlo, búsquenlo porque no se trata de huir se trata de enfrentar la situación y de reconocer tus síntomas mira hagan la prueba cuando sientan los latidos de corazón fuerte y acelerados observenlo y pídenle que se acelere más y no les miento en dos segundos o en tres segundos desaparece desaparece porque le estás dando lo que él, él, él no quiere él quiere en eh, la mente quiere que tú te asustes que te dé miedo, eh, sí. este, este tema de la alerta, este tema de claro. nosotros, este, este tema de la alerta que nosotros tenemos, sí, sí. es justamente por eso, ¿no? Y no sé si se bien todos mis psicólogos siempre me dicen, y ya leíste, y ya averiguaste, uh -huh. y ya estás, este... bueno, lo siento, soy investigadora, lo siento. Claro, es que eso, que eso que dices es cierto, pero es verdad que hace falta tener conocimiento de por qué funciona eso. Porque si no la gente te va a decir, no, es que me estás diciendo como que me meta en, la, en una jaula en donde hay un león y me estás Ajá. diciendo que tranquilo porque no va a pasar nada y yo no me meto en una jaula con un león. O sea, si a mí un domador, un domador en un circo, hay un león dentro de una jaula y el, el domador me dice métete no dentro de la jaula que no te va a hacer nada, yo no me meto. Porque por más que me diga no, no, que llevo 10 años tomando este león, que no te va a hacer nada. No, no me meto. Vale. Sí, Pero, yo también. yo también Creo que me pasó lo mismo, por eso que yo le dije eso a él. ¿no? Claro. claro. Entonces, es verdad que hace falta entender por qué a los pacientes les decimos que pasen, que, que deseen pasar por ese pico de ansiedad. ¿no? Y de una manera muy resumida es para que comprueben que efectivamente la ansiedad tiene pico. Y para que comprueben que lo que genera el, el incremento de la ansiedad es la, el, el incremento de adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo, que se produce por la activación de la señal de alerta. ¿no? En el cerebro tenemos como un aparato que dice alerta, alerta, alerta, alerta, algo va algo mal. Y cuando se enciende eso, empieza a tirar y a tirar y a tirar adrenalina por nuestro torrente sanguíneo para que nuestro torrente sanguíneo esté lleno de tensión por si hace falta escapar a correr. ¿no? Entonces, Exacto. cuando ante un, un latido de corazón eh, tú piensas, me voy a morir, ese pensamiento de me voy a morir, o me está dando un ataque al corazón, genera automáticamente ese pensamiento de alerta, alerta, alerta, algo va mal, y se segrega adrenalina y no la adrenalina. Entonces, lo que debemos buscar es decir, <coughs> es decir Sé que esto es solo ansiedad y por lo tanto no me voy a morir. Y por lo tanto no tengo que necesariamente deshacerme de, de estos síntomas. Puedo quedarme con ellos, puedo observarlos, como comentabas tú ahora. ¿no? Puedo respirar con tranquilidad y focalizar mi atención en el corazón diciendo quédate aquí todo el tiempo que quieras. Latidos del corazón porque no sois un ataque, porque simplemente sois una representación de ansiedad. <ríe> es como un amigo que está ahí para protegerte. Un amigo que está tratando de salvarte de, de algo, ¿no? Eh, tu corazón va rápido porque está tratando de salvarte de algo. Lo que hace falta es decirle a ese amigo, no necesito ayuda porque no estoy en peligro. Te permito quedarte si te quieres quedar porque vienes con buena intención, vienes con ganas de ayudarme, pero no necesito que te quedes porque no estoy en una situación de riesgo en la que necesite ayuda. Y eh, efectivamente eso es un trabajo no, o sea, muy útil sí, o sea, lo que tú dices es verdad, ¿no? Lo que le faltó quizás a la persona que es muy buena, también en lo que hace, también tiene su canal muy bueno, ¿no? Eh, le faltó decir de repente los grados, cómo uno puede ir avanzando con respecto a buscar la cima, ¿no? Eh, porque él fue su ¿no? Él, él, él, él siempre dice, llámelo, búsquelo, que venga, que venga. Entonces tú más bien dijiste, eh, no, me si, eh, si el que más hasta 10, pues busquémoslo hasta 3 o hasta 6 y luego progresivamente. Y eso también le digo a todos ustedes, no es fácil, no es fácil ni para mí tampoco, por si acaso. Ah, yo también cuando lo he tenido muchas veces, no, estoy controlada, y al final ¡ay! Y me asusto, ¿no? Entonces, eh, es normal, o sea, por más que yo haya leído mucho de lo que tengo y no busco consejos, o sea, eh, digamos, que diga, ay, es lo mismo que siento, no, sino, eh, trato de ser un poquito, a averiguar por qué, ¿no? ¿Por qué es que yo tengo esto? Eh, que ya lo he estudiado el otro día, estaba viendo por qué físicamente. Y lo que tú has mencionado resume un poco lo que yo he leído también. Sí. Y se trata de eso, de, de entendernos, de comprendernos, de tener mucha paciencia, que es lo que a nosotros nos falta, definitivamente. Uh -huh. eh, esto es algo que vas, vamos a salir, uh -huh. van a salir, y si también por ahí eh, la parte espiritual, que es Dios, que sí si hay muchas personas que creen en él, o algunos que hacen yoga y también se van por esa parte, pues búsquenlo por donde sea. Al final es nuestra vida, es lo que creemos, lo que nosotros pensamos que nos va a ir bien. Y, y hay que buscar también ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica si lo necesitamos. Si tenemos a una persona que lo sufre, compartan su experiencia, porque eso ayuda mucho. Yo, eh, mis hijas, ayer en la noche me decía, mamá, no vayas a llorar cuando hables, me dice, ¿no? Y yo le digo, no, no voy a llorar, le digo. Y me dice, ah, ya, porque no voy a salir llorando y qué vergüenza. Y yo le digo, bueno, ¿y si lloro qué? Total que me vea porque todos lloran, o sea, todos lloramos. Es una sensación normal de pena, de alegría y de todo eso, ¿no? Yo lo único que les digo a ustedes es que esto es una enfermedad psicológica, que todo está en la mente, que practiquen mucho la meditación, sigan los consejos que da Fernando, que de verdad tiene mucho de razón, lo digo yo que eh, tengo un poco de experiencia y he leído bastante sobre mi enfermedad y sobre el trastorno de ansiedad, pero que vamos a salir, vamos a salir y que seguro que de acá un tiempo nuevamente de testimonio diciendo, ya no tengo nada, todavía me cuesta salir. Sí, no me divierto como todas las personas comunes y corrientes, todavía hay limitaciones de miedo, pero soy fuerte, así como fui fuerte para esconder mis, mis problemas, ahora soy fuerte para enfrentar el problema de la ansiedad. Esa es la verdad. Perfecto. Pues muy bien Lorena, pues muchísimas gracias por, por tu magnífico, extraordinario testimonio. De verdad. Ah, que, gracias. Eh, me ha encantado. Lo has relatado de una manera también muy, muy buena. Estoy convencidísimo de que toda la gente que te ha escuchado te ha entendido muy bien. Se han puesto en tu piel, han visto pues, lo que has sentido en, en ese autobús que nos comentabas hace un momentito, ¿no? Lo que sufriste en ese primer ataque de pánico que, que comentaste, en donde no te prestaban ayuda inmediata en los sitios a los que vas, ¿no? Y, y me ha gustado también que hayas terminado hablando de esos consejos, ¿no? como por ejemplo la meditación, eh, el conocer más información sobre, sobre lo que es el trastorno por ataques de pánico, que son también muy, muy, muy buenos consejos. Muchísimas gracias, okay. Lorena. Me despido para todo tu público de verdad. Este, espero que nos volvamos a encontrar otra oportunidad. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Y bueno, me despido de aquí, de Perú. Visítenlo, que es muy bonito, mm. es excelente. Y a ti también te digo lo mismo. Cuídate mucho. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.